Pero espera. Si sí, ya sé que en Latinoamérica no se celebra el Día de San Valentín. Ya pensé había mucho hater por esto. <risa> Desahógese. Desahógese. <risa> en Latinoamérica se tiende a celebrar como el día del amor y la amistad el 21 de septiembre. Así que falta mucho tiempo para eso. Pero pero ¿a ¿alguien le escuchó eso antes? Nunca hay tiempo malo para la sangre y el terror. Además, espero que este video lo vean del otro lado del chat. <ríe> Hoy les vengo a hablar de My Bloody Valentine, o San Valentín Sangriento, película canadiense original de 1981 dirigida por George mijalka y que fue calificada por Quentin Tarantino como el mejor slasher de todos los tiempos y de su remake del 2009. Empecemos. Estrenado originalmente en 1981 y que ya este 11 de febrero cumplió sus 40 años de lanzamiento, San Valentín Sangriento pasaría a ser una de aquellas propuestas de terror que acabaría alzándose en los 80s como las grandes representantes del slasher. La corriente que se había iniciado pocos años atrás, gracias al éxito que habían supuesto las presentaciones al mundo de tipos como Michael Myers o Jason Borges. El director George mijalka había firmado un contrato para rodar un par de películas con una compañía independiente cuando se le propuso si estaría interesado en dirigir un slasher. Era 1980 y en mayo se estrenaba viernes 13, por lo que el realizador pensó que podía ser un buen momento para elegir My Bloody Valentine, ya que parecía que aquello del cine del terror con un asesino en serie podría tener algún tipo de enganche. Por su título lograba dejar claro que aquello de los Psycho Killers y el terror sí tenían además asociados una fecha clave, ya fueran las vacaciones en el campamento, la navidad o el Halloween. El tirón comercial sería mucho mejor. Así era como nacía el inefable Harry Warden, uno de los grandes íconos asesinos en serie del celuloide, quien con su mítico uniforme de minero sembró el terror a modo de venganza. Su argumento nos lleva hasta la localidad de Valentine Blocks, la cual vivía asediada por los fantasmas de su pasado debido a una brutal tragedia que tuvo lugar hace dos décadas. Durante la celebración de San Valentín hubo un fatal accidente en la mina del pueblo, debido a que los responsables de seguridad se encontraban de fiesta. Solo hubo un superviviente, un tipo llamado Harry Warden, quien acabó comiendo los cuerpos de los compañeros para sobrevivir, resistiendo así los días que permaneció encerrado allí abajo. Como venganza, acabó con la vida de los supervisores que fueron culpables de haberle hecho pasar tal horror, y prometió que si en algún momento los habitantes del lugar volvían a celebrar San Valentín, él regresaría. Por ello, no celebraban San Valentín hacía 20 años. Al loco Warden no se le volvió a ver y hubo quienes decían que había regresado al interior de las minas. Es por eso que cuando los jóvenes del lugar decidían celebrar el 14 de febrero, sobre todo en Latinoamérica, sin importar los avisos de los adultos, despertarían un horror que nadie quería recordar, haciendo que el minero loco regrese, tal y como se avisó en su momento. Esta película tiene parte de su transcurso en Viernes 13, como guiño a este otro gran clásico del terror. Con un gore que muchos de los fans del género consideran como delicatessen. Y recordemos que esta cinta, la original de 1981, fue censurada por más de nueve minutos por la MPAA, la Asociación de Cine Americana, por el gore excesivo que contenía pero gracias a esto se convirtió en uno de los gráficos del slasher al quedarle amor tanto así que en el 2009 tuvo su remake, del cual hablaremos más adelante la trama es un poco descriptiva en cuanto a los personajes y sus situaciones que cumple con el objetivo de identificarnos con los personajes y en sí se divide en dos líneas temporales la de los jóvenes de más de 30 que trabajan en la mina del pueblo y como siempre el cliché de ser fiestero loco y hacen énfasis en la historia de Axel, Sara y TJ el típico trío de triángulo amoroso que mantiene a toda hora con ánimos de pelea, Adivinaste. y la otra de los adultos mayores posicionados por investigar sobre qué pasó con el minero sobreviviente, Harry Warden, sospechan que este está tras las muertes de los habitantes del pueblo que reciben una encantadora tarjeta de San Valentín con una tierna caja de dulces en forma de corazón, recomiendo ver esta cinta en su versión sin cortes. Respecto a su remake estadounidense del 2009 dirigida por Patrick Lucio, puedo decir que normalmente los remakes suelen caer en tres sacos, pueden ser un insulto al original, como el remake de Freddy, una reinvención que sigue solo las pautas y es decente, como Mike Myers o Jason, o las que son mejores a la fuente del origen, como Scarface de 1983. My Bloody Valentine 3D podría caer tranquilamente en el segundo saco. La trama en sí viene siendo casi la misma que la original, con la diferencia que el incidente de la mina no es por los capataces, sino por el novato Tom Hannigan, que venía a ser la versión de DJ. Otra diferencia es que Harry en la original solo mataba a los dos capataces, aquí acaba con todo el mundo en el hospital. Este remake intenta compensar algunas de las cosas que más bloqueaban en la original, con un resultado que se nota que le pusieron ganas. Los adultos son más adultos, los protagonistas los protagonistas tienen más fuerza, el misterio sigue en pie y el gore está muy bien realizado con mejoras en cuanto a sus efectos especiales, aunque los protagonistas no son tan entretenidos como los originales, y aunque en esta cinta saben jugar con la identidad de Harry, nos dan un peor villano. No solo las motivaciones y el deseo a la locura son peores, sino que también le cambian lo que le hacía ser un slasher atípico aunque reconozco que se ve imponente. Las actuaciones, como ya he dicho antes, están bien logradas en el trío principal, aunque se notan un poco naturales, pero por cómo están escritos los personajes. Los efectos son muy buenos al principio, pero a medida que avanza el filme, pierden mucha fuerza, aunque las escenas finales y los flashbacks tienen muy buena calidad. También perdemos ese toque de claustrofobia en la mina, pero lo vemos reemplazado por un auténtico gore, porque eso sí, se centra más en las muertes que en el asesino. Dicho esto, la película es buena, aceptable y decente remake. En general, San Valentín Sangriento 3D reinventa el clásico slasher de culto con los mejores efectos, actuaciones y una trama más adulta, aunque un poco predecible, y con menos aciertos que la original. A pesar de esto, es una muy decente remake, intentando dar un soplo nuevo a la original, pero manteniendo parte de sus ideas. Si te gustó este contenido, recuerda suscribirte al canal, activar la campanita, darle like y como siempre ser maníacos, hasta la próxima.